Año. y ahora y, o sea, tibio dónde está el otro rojo ¿no? dónde está el otro rojo se cayó los rojos están no los no, rojos están en su isla okay voy para allá está el... camper muerto sí yo te dije nada no mantra fue la <risa> las horas, no qué camper <risa> que está Llegaron llevando, qué triste. Bueno, en esta sí tenemos que cargar, ok. En esta, ok, no, si este mapa rápido. Ah, que... no, bueno, lo no podemos, lo no podemos, no. Esto esta vez sí podemos, esta no? vez sí podemos. No? Ok, sencillamente muchos estarán preguntando el contexto de este video. Y... ¡Que te calles! ¡Cállate! muy sencillamente el video de hoy se trata de que estaríamos jugando Bedwars, obviamente como lo dice en el título de miniatura con los buenos panas, obviamente estando con el Bitcoin, para los amigos, con Waloof eh, o el wey de las imágenes de 20 años y es loca. pero espera un minuto Esta vez no tenemos que ser estupidez, esta vez nos tenemos que comportar Dale, no me como nunca. los pendejos que somos Ya sabemos que la mayoría de nosotros somos culpa, pendejos, pero de debemos de intentarlo al menos qué Fue culpa de Wall ¿Por qué? Va, va acepto, acepto culparlos a ellos Me sirve Obvio. Ya. O sea, tu accidente fue nacer y yo no digo nada Déjame cubrir, eh El <ríe> tuyo sigue existiendo, entonces tampoco puedes decir mucho sí, Bueno, pero el de fue peor Ah Atrapa la aviso. No, salió el click. ¿Serio? Sí. Dos dulices. Salí con los tres. No ta, ta, ta, tan, ta, tan, ta, tan. te vi a sí, alguien que es. No te vi a alguien que es. Acuérdate que hay una roja. Se cayó. Tan, tan, tan, y lo noto. <ríe> Casi. ¿Por una banda? Sí, vos también. A tu mamá. Por se eso murió? no te quiere ¿Quién se murió? Si, guas, ¿Quién es el perro que tengo que regañar porque se murió? ¿cómo me pegó eso? Pero, pues, pegándote, como más, güey, no. Eh, verde, verde, verde, verde, por hey, izquierda, verde, por izquierda, verde por izquierda, verde por izquierda, verde por izquierda. Verde? ¿Tenete, tenete? Sí, tiene t, t, porque están subiendo, están subiendo mucho. Uno se tiró. El rojo, no mirando. Tenete, TNT? Ahí están, no ahí están. ¿Te vamos? Sí, sí, eh, Juancito, no, si, si puedes tener un, un poquito de agua y ponerla, eh. Sería muy gay, pero sería agua. la única opción que tenemos. ¿Lo tiré? Y sería ¿Y <risa> sí, sí. Suficientemente. Sí. Pero. Dos diamantes, dos diamantes, Mo dos diamantes. De no. Mejor armor. Pro armor tengo. Es uh, la opción más gay, pero es la única opción que Pensamos tenemos. Que es como peco en Colombia. Te los bueno. Ahora guarda de no caer, sí. Sí, no, el de... Ah, el verde ya se los. ya se los pudieron a los verdes. Eso mantra. Grande. Siempre ayudando. Siempre ayudando a la mafia. Sí mantra. Eso mantra. Sí, no mantra. destruyeron rojo, Eso, eh. Eso mantra. Si sí, mantra. Ah, vamos por verde. Eso, mantra. Es que ah, yo, soy, no está, más. yo soy el mejor jugador de todo el mundo, ¿saben? O sea, gané las 80 mil. Yo voy por. Yo voy por rojo. Mano, andá, no te vayas. Vamos. Oh, wow. ah, ahí, paradito, bien. Bien loco. No, es que, es que mirá, mirá, mirá. Juan va haciendo la tuya, boludo. Es que estoy ¿Qué, Juan? ¿Ah? Sí, esa hueá, no sé, o sea, se agacha, se pone, se agacha, se pone y ahora viene otro rojo más. Y otro rojo más. Ok, o sea, logré subir Está yendo para nuestra isla Espero que puedas no, uno. Está encantado ¡Oh, eh, man, ¿Cómo es construye el... este? ¿Sale? No, ¿Es no, por... no ¡Ay no mames! ¡No mames! No puedo, no puedo evitar caerme los únicos huecos que hay O sea, ¿no, no pudiste? Pues yo no puedo, yo no otro. más... Ma... Ah, ah, voy así, voy en pelotas, ya está están diciendo, pilotos. Hay un amarillo que viene para acá, eh. Hombre, pues que venga, que nos le enfrentamos todo el, todo, todo el batallón. El batallón, el, el batallón pendejo, amigo. ¡Ah! Dios, acabo de ver cómo mal. No, no, no, a mí me tiró el amarillo. Yo lo maté. Y a mí me tiró. El amarillo. La onda Yo vital. La onda vital me amigo, ¿qué compro? Tengo cuatro hermosos Vea, sin empilotado, vea a lo macho, bueno, a lo macho empilotado Vamos a lo de rojo, que me tiene la huevo lleno ¡Ah! ¿Qué me da? ¡Ah, lo de rojo! Hay dos de rojo encantados que vienen para acá No me Vamos los dos Sí, sí viene un rojo, dale, por favor, necesito ayuda No puede ir por los amarillos, tío, no puede por los amarillos Ok, el azul es súper bueno, una pena, la verdad. Como no hay defensa en su base, Ay. yo voy. Ahí. Uy, dios, me salí. ¡Adiós! ¡Adiós! No, no, no, te, te di la hit, te, te di el hit. ¿verdad? No, me mató. Una pena. ¡Qué pene! ¡Qué gran pene! qué pasó!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 Con el rojo. <risa> ¡Ay, me mató! Amigo, nos morimos todos. Pero yo me llevo todos. Está todo. pitado. Está pitado el rojo. Ese, complicada la vaina. Ay, complicada la vaina. Los diamantes tardan en una banda. Igual que el oro. All diamantes en Hycraft. Amigo, 20 segundos. Troste. Ok, voy para allá, voy para allá, voy para allá Mano, mano, mano puto Ok, lo bueno es que los Padre amarillos viernes. no tienen. ya, ya revisé los Miguel amarillos no Fernández tienen mobile ni, no ni, ni, ni nada santa Les voy con una te, les voy con una fireball y marcha Archa voy a rociar, que estuve todo el rato por eso yo no te vi en ninguna parte de los rojos, me parecía raro Estaba mejorando Y bueno, una pena Que pene Cama, cama amarilla muerta. Listo, solo nos quedan nosotros nosotros, ahora van a venir todos fugirnos Muerto un amarillo? Estoy... Sí Estoy acá atrás de eso creo Muerto otro amarillo? A tu derecha, mano, a tu derecha Aquí hay okay, un no, amarillo Bien, tío Yo no van por el rojo ya le rompí cama, what the fuck? Ah, no tienen cama. Ya le rompí ¿Qué? yo, amigo, ¿qué haces? Ah. <risa> amigo, re pelotudo. Si intentando romper cama, yo ya había roto. Anda, mano, andá, andá, carnada, carnada, carnada. <risa> soy buenísimo. <risa> soy buenísimo. <risa> y lo tiraste. Y lo tiró. <risa> es buenísimo. <risa> soy buenísimo. No, el counter No, No. Imor. <risa> en rojo, en rojo, en rojo en rojo. a maestro. Lanzuna. Me. Lanzo una. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Yo no. Me lanzó una Fireball, salté y no me hizo nada de daño, y él saltó y se murió. ¡Soy sí, buenísimo! ¡Soy buenísimo! pero. un sí, rojo camper me en la su isla! Fireball. Me una Fireball, y yo salí volando, pero no me hizo daño. Me hizo un corazón, nada más, de daño. Y Ahora... Y, o sea, ¡Te vio! ¿Dónde está el otro rojo? No? ¿Dónde está el otro rojo? ¿Se cayó? Rojo están... no, no rojo están... en su isla. para allá. Está bueno, camper. Muerto. Sí. No, qué camper <ríe> que está. Esa fireball fue la más Está, extra viste, aquí? su, en el, su isla. Mira, mira, mira, mira eh, en como en el puente, en la ventana que está. Allá arriba, en el segundo piso. Ah, ya lo vi. Bueno, no ahí, es está. ahí está. Arriba, en el segundo piso. Exacto. Ah, es cierto que estaba ese, vamos. Ahí pues. le hicieron daño. Se tapó, está ahí, ahí al lado, ahí Ya, ya, ya, para que estoy subiendo, para qué ando subiendo Pega, pega, pega, pega, pega, mano Siento esquiarme, viste eh, Amigo, esta te... esa fireball nah, fue la nah, más insana fireball que he hecho en mi vida Cague la piña <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <¿Qué haces? risa> Dale, dale, dale Petejo, <risa> buenísimo <risa> Mate a vos. No, no, no, no. Mate a, a mi compañero. No. vos. no. No, Mate a a los No, acá sí.